Amigos, antes de empezar con el vídeo recomiendo a todos que os paséis por la página web de G2A Es la mejor página actual donde puedes comprar todo tipo de videojuegos online Además puedes encontrar también todos los accesorios para tus videoconsolas y amigos Los pavos de Fortnite también se encuentran en este lugar Así que os dejo debajo en la descripción el link de G2A para que le echéis un ojo como todos saben, el gran gigante del cielo, OVNI, ya se mueve poco a poco en Fortnite esta temporada. Y sí amigos, para todos los que opinan que no, díganme, ¿qué les parece estas imágenes? Sí que se está moviendo, parece ser en una dirección, solo hay que ver la sombra del aparato reflejada en la isla. Y es que poco a poco se va moviendo delante cada vez más. Sabemos que se está moviendo pero no sabemos realmente a dónde se dirige Sabemos que el gran UFO tiene un nuevo destino y por la isla va a moverse lentamente Pero ahora nos toca movernos a nosotros Y os traigo uno de los mayores easter eggs y secretos de la temporada amigos Ha vuelto Deadpool al juego, ¿no me creen? Vamos a verlo ¡Qué cámara tan bonita hay aquí, ¿no? No parece ser tampoco demasiado antigua. Creo que me suena de algo. No, ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Es la cámara de Deadpool, amigos! ¡Dios! Parece que se trata de la misma cámara que fue usada exactamente por Deadpool en la temporada 2, ¿no? ¡Ja ja! por qué meten a Deadpool de nuevo? ¿Será algún tipo de easter egg secreto? Estos son los primeros cambios que están apareciendo en la isla, de momento, más importantes y graciosos. Así que ahora ya, me mato y me voy. ¡Hasta el siguiente video, cracks! ¡Oh!